Hola, soy Rodrigo. Yo soy Numa. Yo soy Manu. Soy Fabricio. Y nosotras somos Cuerpo Éticas. Estamos en la ciudad de Guatemala. Eh, y fue en el 2016 que decidimos hacer un festival de artes desde las experiencias de las disidencias sexuales en Guatemala, Centroamérica y Latinoamérica. Nos interesa también los, eh, los espacios formativos que tienen que ver con eh, formación política, con conversatorios eh, que aborden las disidencias sexuales además empezamos también con otras actividades primero relacionarnos con otras colectivas de a nivel regional local e incluso internacional eh, empezamos también a activar algunas convocatorias abiertas para artistas y también empezamos con eh, actividades de tipo eh, más comunitarias como, por ejemplo, eh, la entrega de un bono que se originó a partir del de inicio de la pandemia del COVID. Nuestro trabajo también eh, empezó, digamos, porque no habían espacios artísticos en la ciudad de Guatemala eh, que, pues, que pusieran a circular todas estas narrativas y todas estas imágenes. Entonces, pues, es un poco desde ahí, desde donde hemos empezado a experimentar a nivel político, a nivel sexual, a nivel afectivo en, en todas las actividades que hacemos y en el modo en el que hacemos las actividades que cada día eh, pues vamos, no sé, como tratando de hacer las cosas como nos gustaría que fueran. En ese sentido ahí se ve claramente cuál es el tipo de dirección política que tenemos porque a nosotros no nos interesaba todo el arte de las diversidades sexo afectivas, sino que nos interesaba un arte que tuviera también un contenido por decirlo en pocas palabras, interseccional donde se tomaron en cuenta elementos como las racialidades, elementos como también la clase y otras eh, problemáticas que nos interesan. Y desde ahí planteamos eh, las muestras que hemos hecho y en general todas nuestras eh, actividades y eso ha afectado a nuestra gestión en términos de que es muy difícil gestionar a partir de ese punto eh, por lo tanto, nos ha costado bastante levantar fondos, nos ha costado bastante también levantar alianzas, hacer un trabajo continuo, constante. Bueno, en el marco de la beca eh, propusimos la actividad Expandiendo Juegos, eh, que es una continuidad de un proyecto anterior, que son apoyos económicos directos a artistas, disidentes, sexuales. En el caso de la beca centroamericanas y el Caribe, pudimos dar un apoyo. Digamos, en los procesos creativos y de producción de obra que se han visto afectados en el contexto de la pandemia. Obtuvimos una respuesta eh, bastante favorable recibiendo propuestas de más de 30 artistas, artistas Entre los hallazgos que tuvimos, o más bien reconfirmar la precariedad en la que trabajamos y trabajan otros artistas de la región. El acierto más importante en sí es la convocatoria en sí.